Chicos, chicos y chicas, bienvenido a mi canal. Les habla Katy. En este video les traigo el medicamento Clortalidona. Quédense porque toda esta información sé que les va a ayudar a muchos. La Clortalidona es un medicamento diurético utilizado para tratar la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca congestiva. Escuchen esto. La dosis recomendada de clortalidona varía según la edad, el peso y la condición médica del paciente en general. La dosis recomendada es de 12,5 a 50 mg una vez al día. La dosis se debe ajustar según la respuesta del paciente. Es importante saber que se debe tomar por vía oral con alimentos o sin ellos. Es importante seguir las instrucciones del médico o farmacéutico en cuanto a la dosis y la duración del tratamiento. Es importante no exceder la dosis recomendada y no tomar la clortalidona por más tiempo del que se ha prescrito. Y por supuesto informar al médico sobre cualquier otro medicamento que se esté tomando, recuérdenlo. Otra cosa que deben saber es que no Detener el tratamiento sin consultar primero con el médico, ya que puede causar empeoramiento de los síntomas de la enfermedad. Espero que les haya aclarado muchas dudas, muchachos. Bueno, me despido por hoy, pero les recuerdo que por favor compartan este video en sus redes sociales, bien sea en Facebook, Twitter, Instagram o en cualquier otro tipo de redes sociales. Bueno, me despido. Chao.